Hagamos un pequeño resumen de lo que aprendiste en la clase de hoy. Los temas que estudiamos fueron cómo enviar y procesar encabezados HTTP, cómo trabajar con cookies y cómo trabajar con sesiones. Todo esto apunta a lograr la, el gran tema de la comunicación entre las diferentes páginas de una aplicación. Con lo que aprendiste hasta el momento ya tenés los rudimentos básicos para desarrollar aplicaciones web php de complejidad entre baja y mediana en la próxima clase lo que vas a aprender es cómo subir archivos desde el cliente hacia el servidor cómo enviar correos electrónicos desde el servidor y por último cómo instalar una aplicación en un hosting con eso ya damos el cierre digamos, completo para que puedas ya poner, desarrollar tus propias aplicaciones eventualmente inclusive puedes venderlas Desarrollar para vos algún proyecto o simplemente seguir profundizando en toda esta temática y, bueno, esperablemente avanzar en tu carrera. Como siempre, ahí están mis datos de contacto. Podés mandarme un correo electrónico, un mensaje vía Twitter, vía Slack. Podés dejar un comentario en la página del curso. El medio que consideres más eh, adecuado va a servir. Si tenés cualquier inquietud o comentario, por favor. I share.